Hola chicos Bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Mirad, este papel es una compra que yo le encargué a Katy de crear con Katy para Riven del Scrum Riven del porque en la acción se pusieron a muy buen precio unas máquinas de troquelar como tipo Bishow o muchas más que por ahí y entonces le dije, mira, cógeme dos porque para sortearla y tal. Y esto fue la semana pasada. Y hoy viene, me la han traído a casa. Y voy a abrir el paquete. Que mirad, para enseñaros. Lo he abierto. Viendo una, lista todo. ¿Veis? Esta es una. Y esta es otra. Os la enseño. Esto es una compra mía. Mirad. ¿Veis? Es esta troqueladora. Que la voy a abrir para ver cómo es y después pues la vuelvo a hacer es de acción ¿eh? y esto es pues como ya os digo para que vende la os la enseño esto pues será uno una de las cositas que se sostiene entre todas las asistentes al curso a cualquiera de ellas mira viene así viene con sus instrucciones viene a ver vamos a ponerlo aquí la y luego espero poder volver a meter tal como estaba porque ya os digo mirad la mantela con su tapón y las tres placas y lo que es la máquina supongo que ya muchas la conoceréis esto va aquí y ha aquí que por cierto no trae el destornillador. Eh, es que yo tengo una que sí que tenía cuando pero bueno, por el precio que tiene. Es plástico duro. Se abre para acá y para acá y para troquelar. Bien, mira. Viene además con la placa gorda, los bocadillos de, de troquelar y creo que ya está. Vamos a abrirlo. que o sea, no quiero abrirlo mucho porque después. Oye, miradla así por ¿vale? Así Sí, sí, justo Para que no se dañen Viene una plaquita de por medio ¿Vale? Viene la gorda Y los bocadillos transparentes ¿Vale? Y viene además Con este tropez Que es de flores Para hacer flores ¿sí? Pues esto Me ha llegado Esta mañana Que se la encargué a Katy Y Que ya pobre estaba diciendo que, ve, que no te llega Que no te llega A tardar Pero Ha llegado Así que, pues nada, esto que os lo, lo quería enseñar, ahora la guardo porque es una de las cositas que rifaremos en este curso. Bueno, ¿qué más? Voy a enseñaros que el otro día, voy a guardar esto también, que el otro día me pasé por Teddy. Ya habían pasado lo del 30% y tal, porque yo no pude bajar. Eh, varias de las cosas que compré se enseñará en otro vídeo, en el vídeo de, de Riven del Scrap. Y otras, pues las voy a enseñar aquí porque las tengo a mano. Mira, cogí esto, que es que no tenía aquí, son, me costó un euro, ¿veis? Y son estos brillantitos. Cogí estos gorditos de Papá Noel, que traen cuatro y vale 2,50, 50, un poco caros eh, cogí estos sellos vale que yo ya los tengo esto es para un sorteo entre el scrap mira cogí esto que me encantó son dorados son cuernos de alce y la condimenta y los cristales de nieve de en dorado cogí este otro que yo también lo tengo igual para sortear ¿Qué más eh, cogí estas calabazotas de maderita esto sí esto sí, para aquí, que más pillete bien. Ah, mira cogí esta que he cogido, valen a 2,50 y son pechitas para colgar las luces led Vienen con su adhesivo y tal. Y cogí dos paquetes y muy rapidito, a ver, mirad, cogí una de estos. y cogí hojitas de otoño. Un euro, un euro. Cogí una, otra más de esta dos. Y cogí estas bolas de nábica que me llamaron mucho la atención porque yo no la había visto nunca, costaba unos 2.50, pero mirad como son. ¿Veis? Tienen ahí un boquete, Están huecas también se abren, ¿eh? Pero tienen aquí un boquete. La base es plana, totalmente plana, tal que se puede quedar de pie. Así. Y aquí se le puede poner lo que se quiera. ¿Veis? Y compré dos. Compré dos. El hombre estuvo hablando conmigo, que me dijo, llévate toda la tienda, digo, no, que ya ha pasado de lo de los... Dice, calla, calla, que menuda, digo, no, yo no pude venir. ¿Te puede haber hecho alguna compañía? Digo, no, porque sabía que estaba esto a tope, digo, y no quise comprar... No quise encargar nada a nadie, ni nada, de todas maneras, la que va a comprar, va a comprar para ella, digo, yo no... Digo, y le dije, no iba a venir ni hoy, porque pensé, digo, después de esta semana, digo, estará todo vacío. Pero me dijo, no, que acaban de llegar dos do camiones enteros bueno y lo que encontré fue esto lo que os enseño en, en el otro vídeo y mirad también compré esta cerquita que me costó 8 euros es bastante grandecita ¿ves? para mesas dulces y cosas de esas me gusta y es como de terrafe pues esto todo esto lo compré allí compré de tres cojines que que me costaban creo que eran a 7 euros que yo le he dicho menos si yo no quiero los coger yo lo quiero porque el prima es más barato valía 10 euros y entonces le dije ah pues nada pues lo compro así que valía 7 y los cogí de ahí y me dijo no quedan más de este le dije no y me dijo que raro bueno, pues nada estaban de oferta. después también compramos este pegamento lotite y después me eh, mercadona que me pasé mira que me compré que me gusta mucho es de David cortaba 6 euros y mirad como me parece que está muy bien, parece papel por fuera ¿Ve? y como se ven las cosas que se guardan aquí, pues que me llevo y son independientes y son independientes voy a quitar el aire, este, pero con bueno, esto no puedo... Ah. ¿Ves? tiene fondo, ¿eh? Y había varios pero varios había muchos pero este fue el que me gustó y para casa qué más pues creo de... ah bueno no pero... después mira compré un McDonald's estos son los más de muelle no tiene nada de del otro barrio pero esta es la base vitaminada, porque tengo una menos oscuro y después compré mira estos dos, que son tono navidad, el rojo y el verde. Y con esto, y esto, quiero hacer una manualidad que me parece que puede quedar muy bonita para ponerlo de adorno. Y, y nada, cuando la tenga hecha, cuando la haga, si os gusta, os sé cómo me ha quedado o cómo la he hecho. Muy fácil, muy fácil, no tiene ninguna complicación. Y ahora sí que sí, ya está. Esto es todo. Pues nada, esto lo guardo porque me gusta y esto, y esto que es una porquería de pues, plástico. Nada más, ya está todo porque el resto os lo enseño en el otro vídeo. Besos para todos, hasta pronto y cuidado. ¡Chao!